Te acusan de vida y de gravedad a un señor de Jorge, un empleado del, del sistema judicial. Está grave. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eh? No que Usted me esa cámara de ahí, soso, eso lo que está grabando. Dios tiene coño, la trella, qué loco.